Buenas tardes, seguimos en la segunda edición de Gran Canaria Accesible, ahora con Natacha, una amiga que ya estuvo con nosotros el año pasado. Natacha, recuérdanos tu entidad. Bueno, hola a todos, buenos días, bueno, buenas tardes, porque ya hemos comido buenas, la mayoría, ¿verdad? Y nosotros eh, somos Asociación ADEPSI, una entidad con más de 30 años de experiencia en el sector de la discapacidad y nuevamente, como bien comentas, estamos participando activamente en la feria. No solo con un stand, tengo entendido que además del stand tienen otras actividades, nos comentas qué están haciendo. Sí, este año tenemos un despliegue pues, pues inmenso, este año hemos participado activamente no solo con el stand, sino también con dos ponencias y tres talleres. Ajá, y las ponencias son de un tema me imagino que relacionado con la accesibilidad. Sí, está, eh, tenemos una ponencia muy interesante donde trasladamos al público general un programa que estamos desarrollando, programa de envejecimiento activo en el centro de día con personas con discapacidad y luego también otra ponencia específica sobre los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Aparte, talleres concretos que pretenden trasladar la experiencia práctica desarrollada a los distintos servicios. Uno de ellos, un curso que estamos haciendo, un itinerario formativo dirigido a personas con discapacidad, para formarlas como futuros profesionales en el ámbito de la dependencia. O sea, no solo formamos, sino que además ayudan a que estas personas puedan estar eh, ayudando, acogiendo, colaborando con otras personas. Sí, pretendemos, eh, porque nosotros entendemos que la, la discapacidad no limita, sino todo lo contrario. Somos, son personas capaces y con esa perspectiva entendemos que las personas con discapacidad también se pueden convertir en, en, en cuidadores profesionales eh, a, que den apoyos a personas en situación de dependencia y por eso los formamos. Se puede decir que están um, potenciando la ciudadanía. Sí. el cuidado del cuidador. El cuidado del cuidador. El otro día estamos escuchando esta palabra, la ciudadanía, como un concepto que ayuda a que la ciudad, a que la población se sienta más amable, más cercana, que tenemos que practicar la ciudadanía. ADEPSI es una entidad que lleva muchos años haciéndolo. Y bueno, si queremos encontrarles, si tenemos un familiar que necesita ayuda de ustedes, ¿a dónde vamos? Pues nada, nosotros estamos encantados de recibir a cualquier ciudadano de, de la isla de Gran Canaria o de cualquier otra isla que quiera conocernos. Estamos ubicados en Siete Palmas, en la urbanización Lomo La Plana, calle Lomo La Plana, número 28, y el teléfono 928 Somos muy, Estamos muy deseosos de recibir cualquier tipo de invitación y sugerencia también. Muy bien, pues muchas gracias, Natacha. Gracias. gracias a ustedes y a participar. Vengan todos. Venga. Hasta luego.